Hace unos días la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, atacó a los italianos, atacó a Italia y atacó a su gente. En la Feria del Libro de Cuba, para criticar, denunciar una supuesta super persecución del expresidente Macri, marcó su condición de descendiente de italiano y asoció esa descendencia con la mafia haciendo una comparación de que todo descendiente italiano es mafioso todo italiano es mafioso porque existe la mafia una comparación absurda, tonta, hipócrita, discriminadora y por supuesto xenófoba quienes tenemos sangre italiana en nuestras venas es algo que nos molesta y nos debe llevar a, a confrontar, nos debe llevar a señalar que eso no se puede permitir. Tanto Argentina como Uruguay son países que se crearon con la inmigración. Miles y miles de italianos, de españoles, en definitiva de europeos construyeron la, la Argentina lo mismo ocurrió con Uruguay nuestros abuelos, nuestros bisabuelos que vinieron de Italia, de España mayormente pero también de Francia y otros, de otros lugares Uruguay es un como se dice un crisol de razas pero concentrémonos en, en, en Italia, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos que llegaron aquí Escapados de la guerra, escapados del hambre, escapados de, de las persecuciones religiosas, a labrarse un futuro en una tierra totalmente desconocida, en un idioma nuevo. Y en mi caso en particular, vinieron tanto del sur como del norte de Italia. Vinieron a trabajar la tierra, a labrar, a producir, a formar una familia, a tratar de encontrar esa paz que allá no tenían ese futuro para sus hijos que allá no podrían darle y lo hicieron con muchísimo esfuerzo y construyeron familias de bien y así se formaron nuestros países lo que acaba de hacer esta señora una vez más es un ataque gratuito que por suerte rápidamente el gobierno italiano ya le respondió pero que nosotros como meros ciudadanos como descendientes de una legión de trabajadores de gente honrada, de gente bien, no podemos dejar pasar realmente es una situación más, una parla más en el collar de los disparates que dice esta señora que demuestra además no solamente su odio político porque su enfrentamiento con Macri es problema de ella y de Macri que ni siquiera ha querido responderlo, ni siquiera a través de voceros pero nosotros Ciudadanos comunes que con orgullo tenemos en nuestros ancestros esa virtud de trabajo y de valores positivos no podemos permitir de ninguna manera que lo enlode a alguien que tiene mucho poder pero que lamentablemente lo que le falta es dignidad.